Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal el día de hoy vamos a ver cómo realizar la migración de nuestro curso que se encuentra en Google Classroom relacionado a nuestra cuenta con dominio med.una.pi a nuestra nueva cuenta con el dominio fcm1.edu.pi para ello siguiendo las recomendaciones del departamento de informática de nuestra facultad entonces este, tenemos que ingresar hasta este enlace classmigrator.com que es una página de Classroom donde nos va a permitir en este caso realizar la migración entre cuentas recordemos que estamos trabajando con un nuevo dominio y todos nuestros, nuestros datos eh, o todas nuestras clases eh, tenemos que migrar a este nuevo dominio para ello entonces tenemos que primero acceder a nuestra cuenta y a la cuenta a la cual tenemos que acceder es donde nosotros en este momento tenemos nuestros eh, cursos, entonces para ello tenemos que seleccionar el dominio, eh, en este caso eh, med.1.pi con, con nuestro correo de med .1 para poder ingresar una vez que ingresemos dentro del Class Migrator vamos a poder observar la lista de todos los cursos eh, en, en el cual nosotros estemos eh, o, o en el cual esta cuenta está relacionada bien, entonces ahora ya tenemos la lista de todos los cursos y lo que tenemos que realizar a continuación es seleccionar aquellos cursos que este nosotros queremos que nos migre a la nueva cuenta entonces lo que realizamos es este seleccionar eh, todos aquellos cursos que nos interesan fíjense que este por ejemplo es el curso del año pasado de google classroom que me gustaría pasar a mi cuenta y bueno este una vez que tenga seleccionada la lista de cursos entonces, este, a continuación, eh, tengo que eh, irme solamente acá en continuar. Y este en este punto, entonces, este me va a, a indicar cuáles son los cursos que yo quiero eh, transferir. ¿sí? Desde mi cuenta educa.med.una.pi. Entonces, este, simplemente acá le doy en continuar. Y ahora este me va a pedir iniciar la sesión en la otra cuenta, sí. Ahora yo quiero eh, migrar, en este caso, estos cursos que ustedes observan allí. Entonces simplemente le digo que quiero eh, migrar a la mi cuenta fcm 1edupi y este simplemente le indico que eh, quiero permitir al Class Migrator realizar esa migración. Entonces, en estos momentos el Class Migrator ya tiene eh, los cursos eh, seleccionados y la cuenta a la cual va a migrar mis clases. Entonces, a continuación le damos en Migrar clases y comienza la migración entre cuentas. Esto obviamente dependiendo de la cantidad de cursos que nosotros seleccionemos y de la cantidad de materiales que se encuentran dentro de esos cursos más este, la velocidad del Internet que nosotros tengamos entonces puede eh, tardar eh, un, algunos minutos este proceso de migración. Bien, entonces en este momento eh, la migración se ha realizado en su totalidad acá podemos observar que la migración eh, ha sido completada y para ello entonces para comprobarlo entonces nos vamos hasta nuestra cuenta de educa en mi caso eh, fcm1.edu.pi donde este ya eh, puedo observar si es que eh, se realizó esta migración fíjense que acá me envió un montón de información también este de todo el trabajo que ha hecho, esto me lo pasó en, en el correo, eh, todo, toda la, todas las copias que, que, que estuvo realizando acá en mi cuenta de, de, de Classroom. Y eh, para poder observar las clases, entonces este, nos vamos hasta las aplicaciones de Google y nos vamos hasta donde está Classroom. Entonces, ingresamos a nuestra cuenta de Classroom y es ahí donde tienen que ya aparecer, en este caso, las clases que acabamos de migrar a nuestra cuenta con el dominio eh, fcm1.edu.pi. Fíjense que eh, en este momento estoy todavía con el dominio y eh, entonces este, tengo que ingresar para poder visualizar esos datos. Entonces, para ello ingreso a esa cuenta, ¿sí? porque me tomó predeterminado lo que tengo en, en mi navegador de Chrome en este caso. Pero ahora ya nos vamos hasta, hasta nuestra cuenta eh, con dominio fsm 1edupi y ustedes pueden observar que aquí me llegó eh, la copia de las tres clases donde me está indicando que he recibido una invitación para ser eh, administrador de esta clase, entonces simplemente le tengo que dar Aceptar. Fíjense que, aparte de que nos, nos envía una invitación para ser el, el docente de este curso, también ya nos da el rol de ser el administrador del curso. Eso quiere decir que nosotros ahora tenemos todos los privilegios este, para realizar copias de seguridad, este, para poder duplicar un curso, por ejemplo. Fíjense que por el momento el tablón acá está vacío, pero este, si nos vamos en trabajo de clase, entonces ahí tienen que estar este, todos los temas que nosotros hayamos trabajado en, en este curso. Eh, tienen que estar todas las preguntas que nosotros hayamos eh, agregado en este curso. Acá van a estar todas las tareas que nosotros eh, ofrecimos a nuestros alumnos. Fíjense que acá están todos los materiales. Este es el curso de Google Classroom que nosotros desarrollamos en la Facultad de Ciencias Médicas eh, aquí podemos observar eh, la, la, las diferentes unidades que tiene este curso y la, la, la transferencia de datos que se hizo entre una cuenta y la otra este lo realizó en su totalidad y es lo que se puede observar en, en este en este vídeo ¿sí? eh, simplemente eh, tendríamos que nosotros para poder activar esta esta pregunta, fíjese que todo está en borrador ahora, ¿no? entonces nosotros tendríamos que, eh, para activar por ejemplo esta pregunta, tendríamos que editar esta pregunta acá, ¿sí? Y a partir de ahí entonces este, eh, comenzar a eh, lanzar simplemente esta pregunta y bueno, eso después ya le, le llegaría a todos los alumnos eh, matriculados en nuestro curso. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, si les gustó el video denle un like, síganos en nuestro canal de Meditic de la Facultad de Ciencias Médicas y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.